Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 4. Estos pensamientos no significan nada. Son como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar. Estos ejercicios, a diferencia de los anteriores, no comienzan con la idea de hoy. Da comienzo a estas sesiones de práctica, observando los pensamientos que crucen tu mente durante un minuto más o menos. Luego, aplícales la idea. Si ya eres consciente de pensamientos que no te hacen feliz, úsalos como sujetos para la idea. No selecciones, no obstante, solo los pensamientos que a tu parecer son malos. Si te acostumbras a observar tus pensamientos, descubrirás que estos representan una mezcla tal que, en cierto sentido, a ninguno de ellos puede calificársele de bueno o de malo. Por eso es por lo que no significan nada. Al seleccionar los sujetos para la aplicación de la idea de hoy, se requiere la acostumbrada especificidad. No temas usar pensamientos buenos ni malos. Ninguno de ellos constituye tus pensamientos reales, los cuales se encuentran ocultos atrás de ellos. Los buenos no son sino sombras de lo que está más allá, y las sombras dificultan la visión. Los malos son obstáculos para la visión y por lo tanto te impiden ver. No te interesan ni unos ni otros. Este es un ejercicio importante y se repetirá de vez en cuando de forma ligeramente distinta. Nuestra meta es entrenarte en los primeros pasos hacia el objetivo de poder separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Representa el primer esfuerzo en el objetivo a largo plazo de aprender a ver que lo que carece de significado se encuentra fuera de ti y lo significativo se encuentra dentro de ti. Es también el comienzo del entrenamiento que le permitirá a tu mente distinguir entre lo que es lo mismo y lo que es diferente. Al usar tus pensamientos como sujetos para la aplicación de la idea de hoy, identifica cada uno de ellos por la figura o acontecimiento central que contenga, por ejemplo... Este pensamiento acerca de... no significa nada. Es como las cosas que veo en esta habitación, en esta calle, o demás. Puedes aplicar la idea a sí mismo, a cualquier pensamiento en particular que reconozcas que es perjudicial. Esta práctica es útil pero no sustituye al procedimiento de selección más al azar que debe seguirse al llevar a cabo los ejercicios. En cualquier caso, no examines tu mente por más de un minuto. Aún no tienes suficiente experiencia como para poder evitar la tendencia a preocuparte innecesariamente. Además, puesto que estos ejercicios son los primeros de su índole, Tal vez te resulte especialmente difícil suspender todo juicio en conexión a tus pensamientos. No repitas los ejercicios más de tres o cuatro veces al día. Volveremos a ellos más adelante. Y dice David, Estos pensamientos no significan nada. Hoy empezamos una práctica de meditación. Las lecciones del libro de ejercicios nos guían nos ayudan a entrar nuestras mentes a meditar y las tres primeras lecciones que son nada de lo que veo significa nada le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí y no entiendo nada de lo que veo estas tres primeras lecciones son el principio de Dejar ir todo el significado de lo que se percibe. Todo el significado del mundo lineal de tiempo y espacio que se percibe. Es como si las tres primeras lecciones estuvieran abriendo la tapa de una lata. Y luego, cuando quitamos la tapa de la lata, se nos dice que estos pensamientos no significan nada. La lección de hoy es la primera lección de Jesús que trata de los pensamientos. Las tres primeras lecciones trataban de la percepción. Y ahora la número cuatro trata directamente de los pensamientos que atraviesan la mente. Los pensamientos que atraviesan una mente dormida. Al principio, Jesús dice que esta lección va a ser distinta en el sentido que no empieza con la idea del día, sino que empieza con solo observar los pensamientos que atraviesan tu mente, solo notándolos. Mientras que nuestras tres primeras lecciones eran de mirar alrededor, dejando a los ojos detenerse en cualquier cosa con la que parecen toparse y utilizando eso como una manera de ver que son imágenes que sencillamente no tienen significado. Y que todo lo que parece tener significado ha sido atribuido por la mente. La mente que está dormida soñando le ha atribuido a cada imagen, a cada sitio, a cada sonido, a cada olor, a cada sensación del tacto, a cada sabor. La mente dormida le ha atribuido ese significado. Y ahora el foco cambia a los pensamientos. Cambiamos el enfoque a los pensamientos porque los pensamientos parecen ser muy íntimos. Cuando intentas compartir tus pensamientos usando palabras, hay una sensación de compartir lo que parece muy íntimo. Más íntimo que las imágenes mismas. Los pensamientos que surgen en, en la conciencia parecen estar poseídos por la mente dormida. Y cuando empezamos a ver la falta de significado de los pensamientos que creemos que pensamos, los pensamientos que atraviesan nuestra conciencia, y empezamos solo empezamos a a ver la conexión entre estos pensamientos que creemos que pensamos y el mundo de tiempo y espacio que creemos ver. Estamos dando los primeros pasos hacia la meta de separar lo que no tiene significado de lo que sí lo tiene. Porque esos pensamientos que atraviesan la conciencia Aparentemente durante todo el día, un minuto tras otro, una hora tras otra, un día tras otro, estos pensamientos y el mundo de las imágenes que parecen estar ahí están en realidad conectados. De hecho, son lo mismo. Y estos pensamientos no son pensamientos reales. Estos pensamientos no tienen ningún significado porque fueron inventados. Son ficción, son fantasía, no son creados por Dios, no proceden de nuestra fuente. Nuestros pensamientos reales están por debajo, están enterrados debajo de ellos. Esos pensamientos gloriosísimos, los que pensamos con nuestro Creador, esos pensamientos de amor puro son nuestros pensamientos reales. La lección de hoy es el primer intento del libro de ejercicios donde Jesús se une a nosotros diciendo, quiero convencerte, quiero convencer a tu mente dormida de que los pensamientos que crees que piensas durante todo el día en realidad no son lo que tú crees porque no son reales, porque no tienen ningún significado. Los niños que están dormidos juegan con falsos conceptos del yo, con pensamientos falsos, imágenes falsas. Y no es extraño que Cristo nos haga un llamado a través de cada disgusto, de cada percepción de dolor o miedo, culpabilidad o vergüenza, duda. El Cristo nos llama diciéndonos, esto no tiene que ser así. Deja de un lado estos juguetes de pensamientos irreales y ven adentro. Ven adentro a encontrar el significado. Ve adentro a encontrar el propósito. Ve adentro a encontrar tu verdadera identidad como el Cristo Vivo y no un hombre, no una mujer, no un ser humano ni un personaje con un papel que representar. Estos pensamientos no significan nada. Cuando contemplamos nuestra mente vemos que al principio parece que solo hay una emisora funcionando, y es la emisora del pasado y el futuro. Si nuestros pensamientos fueran una emisora de radio, podríamos llamar a la emisora de radio pasado-futuro. Esa es la emisión que sigue en marcha cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada década, cada siglo. Y estos pensamientos no significan nada. Algunos de ustedes están familiarizados con el budismo Zen. La forma es vacía. El vacío es la forma. ¿Y por qué está vacía la forma? Sino porque estos pensamientos de forma, estos pensamientos del pasado, estos pensamientos del futuro, no significan nada. Ahora podemos relajarnos mientras entregamos nuestra mente a esta bella idea del día. Estos pensamientos no significan nada. Y podemos confiar en que estamos ejercitándonos delicadamente, que la comprensión a la que esta lección apunta es absolutamente profunda. Y aún así, no se nos quita nada, es solo una llamada para que nos demos cuenta, para que reconozcamos lo que no tiene ningún significado. El ego puede tentar a la mente durante el día a volver a dar significado a esos pensamientos, como si hubiera una razón para estos pensamientos. Como si estos pensamientos tuvieran algo un valor. Como si alguno de estos pensamientos pudieran ayudarte o protegerte. Como si estos pensamientos que atraviesan tu mente todo el día, estos pensamientos efímeros. Como si estos pensamientos pudieran ser tú, lo cual es lo más alejado de la verdad. Esto está alejadísimo de la verdad. Ahora hacemos un intento de pararnos a observar e ir hondo hacia adentro. Hacia la calma. Y saber que yo soy Dios. Hacia la verdad de nuestro ser. Lejos de lo temporal, de lo efímero y de lo fugaz. Y hacia adentro, hacia la certeza. Practica con enfoque en esta idea del día. Estos pensamientos no significan nada.